Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Gente cómo están, espero que estén muy bien, un saludo para todos ustedes Hoy pues tenemos acá a la mano gente un Samsung A51 La cual está bloqueado por patrón Y también ya sabemos que todo equipo a veces que tenga cuenta de Google obviamente te lo va a pedir y así es que vamos a empezar con el video gente primero haciendo el car respectivo a este teléfono para eliminar lo que sería el patrón en este caso gente como tú puedes ver este teléfono no te permite no te permite que tú lo apagues puesto que está bloqueado por clave gente. Vale, vamos a intentarlo apagarlo ahí te va a pedir la clave obviamente si tú lo reinicias la misma cosa va a ser en algunos dispositivos en algunos si sí se reinicia ahí. Vamos a ver si es que se reinicia, no vamos a reiniciar. Tampoco, gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando sucede este caso, gente? Es un dato muy importante. Hay que tener en cuenta esto, gente, para poder hacer el jarrez. ¿Qué vamos a hacer, gente? Cuando el teléfono no te apaga o no te reinicia y tú quieres formatearlo, lo que vas a hacer es presionar volumen menos y power al mismo tiempo por un buen rato. Y ya automáticamente va a ser un apago forzoso del equipo se va a apagar, rápidamente presiona la tecla de volumen arriba y sueltas power, listo gente, va a esperar nada más y nada menos ahí a que te aparezca el menú de recovery, listo ahí lo tenemos y ahora sí vamos a hacer los, los pasos respectivos que se necesita para formatear la clave o el patrón de este teléfono, entonces bajamos a la opción donde dice wipe factory reset, damos con el botón de power lo damos acá restablecimiento de fábrica Listo gente, esperamos que se formate un buen momentico Esperamos ahí, te va a llevar a la opción de recobrir nuevamente Lo vamos a rebotar System no Y listo gente, eso sería todo en cuanto para eliminar el patrón gente. O la clave que ya que por algún motivo de repente nos hemos equivocado en ponerlo Eso sería el procedimiento Pero antes de eso también Tener en cuenta que tiene la cuenta de Google Y haremos otro video cómo eliminar o saltar esa cuenta de Google de este teléfono En este caso Vamos a esperar que se formate Va Tardar un poquito de tiempo Yo voy a pasar el video gente Y continuando pues en el segundo video Haremos cómo eliminar la cuenta de Google Nos vemos gente en un próximo video